Una vez te la duda La prevención La preguntarte Me buscas por ser Buena gente La semilla Pero no hay gente La fe Y la Cristo Y la fe Así que no, así que no no puede Vamos, continuamos con que okay. Ah, okay, a ver el señor Camerito Ramírez Se ha cortado todo bar, compadre ¿Quiere decir esta canción a su esposa? ¿Cómo?